Gracias, señor vicepresidente. Eh, Son cinco minutos. Cinco minutos, sí, lo tiene usted ahí. Solo cinco minutos. Solo cinco minutos. <risa> Ostras. <risa> bueno, eh, perdonadme, me había preparado diez minutos y bueno, ahora cinco voy a intentar reducirlo. A ver, eh, bueno, esta moción eh, viene a raíz de una interpelación realizada al ministro de Educación en el pasado Pleno. Quería destacar que esta moción exclusivamente está enfocada al alumnado eh, sordos signante, cuya lengua vehicular de acceso a la información y formación es la lengua de signos. Quería destacarlo porque, como sabemos, el colectivo de la comunidad sorda es un colectivo muy heterogéneo y hay una gran diversidad de sistemas de comunicación, eh, desde personas sordas usuarias de implantes cocleares, personas eh, sordas oralistas, personas sordas... Eh, prelocutivas y post-locutivas, en función de la adquisición del lenguaje. Bueno, eh, resumiendo que existe una gran eh, heterogeneidad y diversidad en el colectivo de personas eh, sordas. Y el recurso del que hablamos en esta moción es el de las eh, intérpretes de lengua de signos como recurso adecuado de acceso a la formación e, e información de este alumnado en los centros educativos. Voy a saltarme <ríe> partes del discurso. Eh, señorías, simplemente quería decir que tenemos que eh, ponernos manos a la obra porque eh, todavía existen eh, eh, casos Hoy por hoy, de alumnos que a duras penas eh, aguantan meses y al final desist desisten, desisten, incrementando así eh, las cifras de fracaso escolar, no de forma voluntaria, sino involuntaria, porque el sistema está fracasando con ellos y con ellas. Ese mismo sistema educativo que pretendemos eh, que se base en la, equidad, en la equidad no lo estamos consiguiendo y estamos expulsando a este alumnado sordo del sistema. Lo que quería insistir en que esto no es un capricho, ningún privilegio. Se trata de un derecho que, eh, un derecho que nos otorga la diferente normativa de acceso a nuestra propia lengua a la educación, a los centros educativos. Eh, como ya dije en la interpelación, alumnado sordo está sobreviviendo si no ha abandonado todavía con la lectura labial, pero como ya lo expliqué en su día, la lectura labial no es una solución, eh, solo sirve en momentos muy indicados, pero no permite una verdadera participación e integración en el aula. No voy a enumerar la legislación que ampara este derecho, porque ya la explican en la exposición de motivos. El problema es que esa normativa no se cumple. Igual que hablamos de, ¿no? de velar y cumplir por la Constitución española, me gustaría que también nos, eh, nos centráramos en este tipo de normativa que siempre queda condenada al ostracismo. Voy a intentar resumir en qué consiste la moción. Eh, son tres puntos. Creo que hemos podido llegar a una, un consenso entre todos los grupos políticos. Eh, me gustaría eh, hablar del primer punto, que es sobre la realización de un estudio, porque como he dicho antes, para atender a la diversidad primero hay que conocerla. Necesitamos conocer los datos, la situación actual, con qué alumnado sordo contamos, cantidad de profesionales, profesorado signante, conocedor de la lengua de signos, etcétera. Necesitamos tener esa información. Siempre, por supuesto, en colaboración con las administraciones autonómicas y la, los agentes sociales, entidades sociales y eh, implicadas en esta cuestión. Segundo lugar, eh, la ley, como ya he hablado muchas veces de ella, la ley 27 2007, que reconoce el, eh, la lengua de signos y los diferentes medios a, de apoyo a la, a la comunicación oral, necesitamos ese reglamento, ese desarrollo de esa ley que tenga que, eh, que haga hincapié ¿no? en el artículo 7 de dicha ley, eh, para poder realizar un marco común que sirva de guía y de, y de base para todas las comunidades autónomas. Porque las personas sordas, independientemente del lugar que vivan, no pueden sentirse discriminadas por lugar de nacimiento del territorio donde vivan. Eh, esta Cámara, por eso pensamos que es idóneo aprobar esta moción aquí, porque es el espíritu ¿no? que representa esta Cámara, el Senado. tercer lugar mm, Queremos encontrar la manera de encajar esta cuestión, la inclusión de la diversidad en el pacto educativo que se está negociando actualmente. Porque hoy por hoy la, utopía, o sea, la inclusión sigue siendo una utopía y depende de nosotros y de nosotras, de nuestra voluntad, para conseguir que eso sea un proyecto real. Voy a terminar ya porque no creo que me dé mucho más tiempo. Este año quería recordar, este mes justamente se ha cumplido el plazo de, de adaptar los edificios públicos y los diferentes servicios públicos eh, a las personas con diversidad funcional. Eh, a la, bueno, el concepto de accesibilidad universal. Todavía la accesibilidad sigue siendo una quimera en nuestro país y tenemos que presentar todas las iniciativas que sean necesarias para que las personas que con diversidad funcional seamos ciudadanía de primera. Solo pues eso, quería pedir ese apoyo a esta moción para ensanchar así el concepto de equidad en el sistema educativo, ensancharlo tanto para que nosotras podamos estar dentro también. Muchísimas gracias, eh, señorías, por escucharme. Gracias, señora Lima. Un minuto y medio más, más o menos.